solo estoy buscando en dos segundos convertimos este estudio en un jardín Hermoso, Hermoso ¿no? lo que nos trae siempre Sofi Catalán, nuestra amiga de Vivero de la Plazoleta Hola, Que la le damos la bienvenida Hola, una bien. vez Bienvenida Sofi, ¿cómo estás? Bien. bien, ¿ustedes? Excelente, un placer enorme Bueno, siempre nos encanta recibirla sí, porque mira, esto. en dos segundos estamos como en una jungla con Todas estas plantas tan bonitas eh, Hoy especialmente hablando de plantas para tener en el interior de nuestra casa Diferenciarlas de las propiedades que quizás tienen las plantas para el exterior Y como protagonista, la planta de Violeta de los Alpes Violeta de los Alpes, exacto Bien, que es, es la, la que, que tenemos por allá, es ah, no. no. no, la que tenemos algunas jardineras que vienen de varios colores. Qué lindos colores. Eh, casas, digamos, la, la planta que es de estación, Ajá. es eh, de otoño-invierno, es una planta que puede estar perfectamente en el exterior, uh -huh. a la sombra, media sombra, o también podemos tenerla adentro de nuestras casas, pero siempre con buena luminosidad. Perfecto. Cerca bien. de una ventana, que tenga luz. Eh, digamos que no no tenerla digamos en un lugar oscuro perfecto. y perfecto. ¿Alguna no, no propiedad especial, algún tipo de cuidado que hay que tener con la violeta de los Alpes? No, en realidad es una planta como bastante noble, entonces Ajá. no, no fácil, requiere. Ajá. Ajá. Claro, aguanta la inclemencia del tiempo. Claro, sí va a estar florecida en lo que es otoño-invierno y ya después en septiembre queda la planta verde, sin bien. floración. Ah, bien, entonces claro. es ideal para esta época. Es, es el momento. Ideal. Arranca ahora en abril y la vas a tener florecida hasta septiembre. Me encanta, ah, para ponerle un poquito de color, viste, que es El algo oso. que por ahí se pierde durante sí. la estación de Otoño. Estamos acostumbrados a ver todas las ramas, todo pobre, todo gris Exacto. y por ahí ponerle un poquito de color al hogar viene muy bien. Vemos ahí que está en rojo en un color quizás más magenta. La, la que veíamos con florcitas blancas, ¿también es violeta de los alpes? Lo mismo, también. Bien. Y, y está, también está mirá. presentada en unas macetas que son jardineras alargadas, Ajá. porque por ahí muchas, eh, muchas personas les gusta tenerlas así en jardineras. Ajá. O sea, por ejemplo, tenerlas en una ventana claro. que claro. sean más vistosas. tal cual Pero también perfectamente pueden estar trasplantadas en tierra. Ah, bien, o está sea, La puedes tener en el jardín Ajá. trasplantada sin problema. ¿Cuánto puede llegar a crecer? Esto es... Mm, y en del realidad, que en realidad la planta en sí te puede durar de un año al otro sí. pero digamos no aguanta mucho el calor ah, entonces bien. generalmente entonces bueno, se marchita, o sea, en, se en marchita en entonces claro, uh -huh. si la tenés en tierra como que ahí por ahí no se da uh -huh. si la tenías en maceta y nunca la trasplantaste y la llevaste a un lugar de tu casa uh -huh. puede volver a florecer al otro año ah, sin bueno. Perfecto. Con o sea, respecto no al agua, ¿qué necesita? Con respecto al agua, riego una vez cada tres días. Bien. Eh, y con eso va a andar perfecta. Perfecto. Y florecida. Y el <risa> resto, mira, hoy nos trajiste muchísimas variedades. Hoy, ¿Qué sí. tenemos por acá? ¿Por dónde empezamos? Hoy en Me realidad eh, la idea era como hablar un poco de todo lo que es plantas de interior. Bien. Mm -hmm que en sí el término, la categoría plantas interior no existe como tal, bien, sino que todas las plantas se suelen dar en climas tropicales uh -huh. o en, en áreas, digamos, que, que son naturaleza, claro. claro. Pero que aquí bueno, no se da. Okay. Porque estamos en pero, Mendoza. Es claro, es un desierto. No, pero que nosotros perfectamente, o sea, lo podemos eh, adaptar a nuestros claro. hogares uh -huh. eh, como planta interior, justamente porque va a tener por ahí las condiciones de temperatura, o calor. Claro, más calorcito. Etcétera, eh, que digamos, acá en Mendoza, o digamos, en la mayoría del mundo, se pueden adaptar perfectamente. Genial. Excelente. Entonces, termino como tal, así no existe, pero sí las adaptamos. Perfecto. Bien. Y en realidad, acá lo que hemos traído, vamos a empezar de lo más resistente a lo más cuidadoso. Ok, dale, dale. el que se la banca ¿cuál es? Firme. El firme La que se la banca es esta, que está acá, que se llama San Siberia ah, mira, ah, preciosa bien. Super decorativa, te digo Esta muy está estética. buena, también conocida como lengua de suegra Ah, <risa> eh... bueno Áspera, áspera no, no, filosa no, no. no, Mucha ver, gente vamos. que la consulta así <risa> eh, Pincha. Es una planta que se adapta tanto al exterior como uh -huh. al interior mm. Porque también por ahí hay plantas que se dan para ambos ambientes. Bien Resiste temperaturas hasta 5 grados, es decir ah, claro. que bajas temperaturas las resiste. bien Y tiene muy poco riego. Ah bueno, eh, ideal. Eh, ideal, tiene muy poco riego, generalmente en el verano es una vez cada 15 días. Uh -huh. Otoño, una vez cada 20. Ah, y en bien. el invierno, una vez al mes. Ah, listo, ah, Perfecto, perfecto. perfecto. Y, eh, sí, y el no hay río, que dedicarle mucho tiempo. No hay que dedicarle nada. Y perfectamente también puede estar en lugares Pocos luminosos. Perfecto. No hace falta que tenga tanta luminosidad para seguir creciendo. Muy bueno. Por perfecto. eso es como el comodín ideal que tenés que tener en tu casa. Está bueno. Muy bien. <risa> Por cuál seguimos. <risa> ¿Qué más tenemos? Después, hablemos de algo más resistente. Puede ser el palo de agua ajá, o la cena angiana. Muy Marivina. linda. Eh, esta es muy linda. Eh, también planta interior. En algunos en algunos ambientes o climas se da también para estar afuera. Uh -huh. eh, generalmente puede tener una altura bastante grande, o sí, sea, mira. es bastante frondosa. Eh, oh, bueno. Para interior se adapta perfecto y mientras más luz natural tenga, mejor. Bien, bien clarísimo. Esa, esa está buena. Y también el río ahora en invierno es una vez cada 15 días eh, y en verano a lo mejor es una vez por semana. Bien, pero bien para que vayan tomando notas del otro bien lado. Real. Palo, Palo, de agua, Palo de agua, Sofi. Palo de agua. Palo de agua Nombre convencional. Bien. Muy bien. Esta me gusta, por ejemplo. Esta está muy tenemos? buena. Tiene como todas sus hojas caladas. Ajá. Ajá. Eh, me encanta. Esto se llama filodendro peruviano. Eh, lo bueno que tiene <risa> es que eh, se va, o sea, acá por ejemplo está media ramificada y a medida sí. que va creciendo puede ser colgante. Ajá. Entonces, por ejemplo, puede estar, no sé, colgada en una de o sea, esas, puede estar colocada en una estantería y, y claro, claro. Para, Ah, como muy el lindo. Lindo eso No sé si lo conocen. Sí, claro, potus. El Potus. Bueno, sí. el Potus, que es una planta colgante, esto más o menos igual. Está buenísimo. Eh, tiene sus hojas caladas, sí necesitan más luminosidad uh -huh. y no resiste ni temperaturas tan frías, ni tampoco tanta corriente de. De aire ah, mira. bien. Muy entonces, para ideal interiores. para tenerla en el interior ideal sí, para sí. tener en el interior excelente, así. y no director, no la agarró la piedra <risa> <risa> claro, le agarró el granizo, no, es así es así, es, así, es su naturaleza Me encanta. es así, ¿cuál más <risa> tenemos? Después tenemos anturium, que está uh -huh. muy bueno, porque tiene como sus hojas acorazonadas. Ajá, parecía a la, a la cala. Ajá, eh, pensábamos eh, que era una cala acorazonada. Parecida. Parecía... <risa> de ignorancia. a la cala. No, eh, es una planta muy linda, uh -huh. que tiene esta floración, eh, que lo hace, digamos, más distintivo. Sí. Eh, y es una planta que sí, esta es súper una planta interior, que tiene que tener una temperatura de 20 grados. Es una planta, digamos, mucho más tropical, entonces uh -huh. necesita de... Eh, por ahí espacios más húmedos y, eh, o sea, no es imposible de cuidar, pero bueno, tampoco es que... Hay que dedicarle más cariño. Es el hijo mimado. Sí, pero bien. la verdad que nada, es muy lindo. ¿Vienen otros colores esta planta el formato es así colorado? Sí, viene eh, en blanca también. Ay, qué lindo. En blanca también viene, eh, se encuentran esos dos colores. Qué lindo, me encanta. ¿Cuál sí, más nos queda, queda pendiente? Nos queda después... De allá de las de allá adelante. adelante, que es la difembaquia tropic. Está la está de acá. la maceta grande o chiquita? La de la maceta grande. Bien. Eh, esa es una difembaquia. Uh -huh. eh, bueno, tiene como hojas bien anchas y ahí contrastan sus dos tipos de verde. Eh, también, esta es una planta así o sí de interior. Para acá, Mendoza, bien. digamos, es una planta que uh -huh. puedas tenerla afuera. Eh, claramente si en el verano querés tenerla en el exterior bajo techo, uh -huh. pero tiene que estar siempre a la sombra, o no puede muy estar, muy no puede tener luz directa, o sea, no puede tener sol directo, se queman las la hojitas, la quema. o ¿no? Uh -huh. Y eh, lo ideal es eh, un riego como justo, digamos de, de no exceder en, en, en agua, uh -huh. bien. Eh, y es un reo que también es bastante espaciado, claro, sí. o sea, una vez cada 15 días y en invierno a lo mejor una vez cada 25 días perfecto aguanto. ¿Cuál perfecto. de todas Estamos. estas office la más solicitada, por ejemplo, la que más te piden, la que más buscan en, de la bueno, piazoleta? Bueno, la San Siberia, sí. ¿Esta uh -huh. chiquita que está acá? sí No, no, está ah, acá. Perdón. no. la lengua de suegra. Aquí. Ah, la lengua, la lengua suegra. de suegra, ahí está. Eh, esa también, eh, palo de agua también lo piden uh -huh. mucho. Y esta que es la que nos está faltando Se llama Esterlicia que Es la conocida como flor de pájaro Ah, mirá, ah, no, mirá, no Que tiene hacerlo. una flor naranja en forma ah, de pájaro Ah, sí, palo. sí, sí Bueno, ¿en qué pocas eh, florecen? La verdad es que está casi todo el año florecida Menos, no va a tener creo una floración en junio, julio uh -huh. eh, Es más, de hecho en el vivero había una florecida Le voy a traer grande La normal tamaño <risa> okay. Y vamos a estar en la jungla <risa> <risa> Directamente eh, Y la piel muy porque también hay otra variedad de esterlicia que se llama Nicolai y es una planta que puedes tenerla perfectamente afuera trasplantada Ajá. en tierra o en maceta pleno uh -huh. sol, pero también la puedes tener adentro de tu casa y se da sin ningún problema. Me, uh, me encantó, clarísimo. Súper noble, súper decorativas, también vistosas. Y está buen, buenísimo ponerle un poquito de color a la casa, sobre todo en estas épocas donde mirás por la ventana y el día pinta mal. Y Viste es. que no te dan ni ganas de levantarte de la cama. Pero mira, con una plantita ahí en tu habitación, en tu living, seguramente genere mucha vitalidad, te sí, da como tener vitalidad al entorno de en la, la casa. No, además que también vienen en sus diferentes tamaños. Entonces, claro. eh, por ejemplo, el palo de agua viene en lo que uh -huh. puede ser una macetita de vaso Total. 12 a lo que es ya una planta muchísimo más ramificada teníamos claro. Claro. O sea, todo tenés para En el, el tamaño, claro, el tamaño. Me, encanta. me encanta cuál, ¿Cuál te gustó genial. más Luqui cuál Uy, te todas. ¿Vos ¿sabes que me gusta mucho esta sí, Dale, te la, la sofita escalado me encantó es súper original yo me quedo o con la lengua de suegra o con la violeta de los Alpes también sí. con los colores es, es preciosa es bien, ¿no? sí, también todas, todas son sí, muy excelente elegir. bueno nos tenemos que dar una vueltita ahí por, por de la plaza me encantó y por supuesto todos más que invitados a visitar sus redes sociales donde van a encontrar por supuesto muchas más recomendaciones tips les pueden dejar cualquier consulta que quieran para un asesoramiento para sus Seguro. hogares, para tu plantita ideal para tener en la casa, allí los chicos van a estar pendientes de sus mensajes para poder contestárselos, gracias Sofi, como siempre sí, un, chicas, placer un placer en verte con nosotros